¿Qué pasa? ¿Por qué las personas no, no se cuidan? Luego vamos a poner un ejemplo Cla eh, clave. El reportero de una cadena de televisión llamada tener de Noticias, del sistema, entrevistó a la señora que aclaró. Telenor nunca envió un reportero en el video que salió en, la, en Telenor. Nunca envió un reportero. Telenor recibió el video por vía WhatsApp que ella lo envió, para que tenemos eso claro. Pero vieron periodistas que luego llegaron donde la señora. Pues, ustedes saben qué pasó? Hay algo que la gente no se ha dado cuenta. Alguien se dio cuenta, mi esposa fue que se dio cuenta y me dijo, mire, pasó esto? Pues yo le voy a decir ahora, Póngame el video, no le pongan audio, solamente póngame el video... Y mi voz de fondo, para yo ir explicando qué pasó en ese video. Ok, ahí está el señor. El señor está ahí explicando con su, su protector. Y con el micrófono se lo pone cerca a la señora. Miren la distancia que él le pone el micrófono a la señora. La mujer está hablando, hablando, habla y habla y habla y habla y, y explicando. ¿Por qué pasó? El mismo joven en ese mismo momento le pasó ese mismo micrófono a una vecina. Pónganlo. Pónganlo, Jechín. Adelante, Jechín, ahí. El mismo micrófono. Mírenlo ahí. Él está con la señora hablando. El mismo joven. Él cruza la calle. Mírenlo ahí. No fue cortado. Él mismo cruzó la calle y lleva el micrófono. ¿A dónde la señora? Mírenlo ahí. <ríe> Mírenlo ahí. Le llevó el mismo micrófono. <ríe> de la señora que se tiene sospecha que tiene coronavirus. <ríe> señores, bueno, uno, uno, uno. Uno lo ve, eso, señores, esto es serio. Uno es río, pero esto es serio. El, el reportero, el periodista, cogió el mismo micrófono él mismo, él no hizo un corte ni por unos minutos, ni lo secó. ¡Nada! Ni siquiera le quitó la, la, el, el, esta cosa que tiene aquí. La corcha. ¡No! Él cruzó ahí mismo. ¿Cómo que se ve? Cruzó la calle. Y con el mismo micrófono, entrevista a la vecina. y La vecina dijo algo ahí que a mí me gustó. Vamos a escuchar a la vecina, para que ustedes entiendan lo que dijo la vecina. Miren, escuchen a la vecina, escuchen a la vecina. Escuchen. Vamos a conversar, Conversaremos con algunos de los comunitarios. Mira, lo único que tengo para decirte es que si esa señora vino de un vuelo de Italia, que es del norte, si es posible, entre comillas, no sé si es cierto, el deber es un control en el aeropuerto, no después que cada quien esté en su destino. ¿Por qué? Porque la, la, la, la, la, la, la, la ciudad, en República Dominicana, estaba en zozobra. ¿Me entiendes? No esperar que una persona llegue a su casa. ¿Cuál es el deber? Tener el protocolo en el mismo aeropuerto ¿eh? y, y investigar a cada persona, ponerle la, el tal aparato que le ponen, eso es lo que yo digo y no poner a uno nervioso y la, y, la, y la misma persona en su tenso, ¿me entiendes? porque así es que estamos, ¿eh? entonces esperar que ella llegue a su casa para estar regando ah, y poner la sociedad en sus sobra no, porque no hablan de otra cosa? Hey, la señora tiene razón, no lo puso en su tenso <risa> <risa> pero pero ese no es el objetivo, lo que ella dijo El objetivo es, miren lo que ese señor O sea, ese reportero Y yo no sé si esa persona Está en observación Yo no lo sé, ¿sabes? Yo mismo no sé si esa vecina, si esa vecina De ella Que habló. mírenlo ahí, pero mírenlo ahí No hay un corte de pausa Miren, miren, mírenlo ahí ella, Él termina de hablar con ella Y cruza ahí? Y cruza Señores, están pasando. Dije, puso un huevo ahí. Puso un huevo, huevo, que se escucha, huevo. Puso un huevo ahí el reportero ahí. ¿Cómo tú vas a coger? Y ni siquiera quítale la esponja, viejo. Quítale la esponja. Bárbaro.